Muy buenas tardes a todas, a todos, a todes. Eh, les damos la más cordial bienvenida para Comunidad Cultura UNAM eh, y, y el día de hoy eh, tenemos una charla muy interesante como parte de las conmemoraciones del centenario del muralismo que por supuesto la Universidad Nacional Autónoma de México está celebrando y eh, para la charla del día de hoy, que será la última de esta serie de charlas que hemos tenido con nuestra querida doctora Itzel Rodríguez Mortellaro, va, vamos a tener el gusto de hablar del muralismo, artistas, mujeres y perspectiva de género, que es un tema muy interesante porque creemos también Ah, me. Sí, listo. Muchas gracias, doctora. Bienvenida. Muchas, muchas gracias. Eh, pues, como siempre, para mí es un gusto participar en estas charlas de comunidad cultural UNAM. Esta es nuestra última. Me da un poco de tristeza despedirnos porque hemos tenido pues, diálogos muy interesantes, muy ricos. Eh, les agradezco como siempre a esta invitación y las anteriores y ya también a la coordinación de difusión cultural de nuestra casa de estudios de la UNAM. entonces hoy tenemos una una charla que tiene que ver con los eh, con los últimos digamos tendencias dentro de la escritura de la historia y es una charla eh, dedicada a la revisión del muralismo desde una perspectiva de género y, eh, e incorporando pues, a estas artistas mujeres que durante mucho tiempo fueron olvidadas, invisibilizadas y cuya obra pues, también fue eh, lamentablemente olvidada y en, un, en ocasiones tristemente destruida. Entonces, ¿qué es la perspectiva de Género? Creo que ese es un, una, un aspecto por donde tenemos que empezar en relación al estudio del muralismo. Bueno, eh, me voy a ayudar de las imágenes para explicar cómo es que nuestra narrativa de la historia del muralismo, nuestra narrativa de quiénes son los artistas importantes, a quiénes hay que ponerle atención, a quiénes hay que considerar valiosos para el arte nacional pues está estructurada desde una visión de la historia que da, jerarquiza, digamos, eh, las actividades, las, eh, las actividades culturales, jerarquiza incluso los temas que se abordan dentro del arte, por ejemplo, ¿no? Eh, voy a empezar a compartir para explicarlo a través de las imágenes. Permítanme eh, compartir. Espérenme. está. Un momentito, ahí va. Bueno. Nosotros durante muchas décadas hemos, pues, leído, hemos estudiado una historia del arte, del muralismo mexicano, en donde tenemos, para empezar, tres muralistas que denominan los tres grandes, ¿no? Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco se ha creado o se ha reproducido una narrativa en, de lo que conocemos como la historia oficial del muralismo, una narrativa en donde son tres artistas pensados desde esta noción casi heroica del artista, que son genios, que son muy, este, muy especiales porque resumen una, a una época, porque tienen, incluso en el caso de Diego Rivera, ciertas calidades, de caudillos, ¿no? Un poco asociándolos con esta noción del caudillo revolucionario. Bueno, el muralismo fue un arte eh, que, se, que se, se justificó o se erigió sobre valores que tenían un tinte también pues, muy eh, patriarcal, podemos decir. O sea, el hecho de que siempre los que se eh, contrataban, los que se destacaban, los que recibían los encargos, eran artistas hombres. Eso no quiere decir que no existieran mujeres. Siempre hubo mujeres que estaban pues, participando de la, del medio educativo, sobre todo en la educación artística, de la educación que tenía que ver con el arte, que eran pintoras, que eran artistas gráficas, que eran escultoras. Sin embargo había un espacio limitado para su actividad. Eh, en los últimos años de sí, entonces, esta, esta visión tan pues, limitada de lo que es el muralismo y de lo que es la actividad cultural a principios del siglo XX, se ha ido transformando, gracias a la sobre todo a la actividad académica, a, lo, a la investigación de colegas historiadoras del arte, que eh, lo que buscan es, regresar a la historia, a la narrativa, o transformar la narrativa del muralismo para que en ella también participen pues, mujeres que, fueron, que tuvieron pues, obras y que tuvieron su actividad a lo largo del siglo XX. Eh, tenemos entre nuestras principales historiadores del arte con perspectiva de género a nuestra querida Karen Cordero, tenemos a Dina Comisarenco, que es una historiadora que se ha dedicado a estudiar a las muralistas mexicanas. Tenemos pues varias historiadoras de Estados Unidos, Terry Guys, Adriana, Malvi, eh, Adriana sí, eh, Williams, en fin, una serie de historiadoras que más que pensar en insertar en la historia del muralismo a las mujeres como si fueran, digamos, estos eh, personajes que faltaban en la escena, lo, lo que están tratando, lo que están proponiendo es hacer una narrativa distinta o sea, ya no los artistas como héroes o como, eh, digamos, los grandes líderes del movimiento, sino como eh, los artistas, todos los artistas como colaboradores en esta gran red, digamos, de la creación artística. ¿sí? Eh, una de las cosas que a mí me parece importantísima cuando hablamos de perspectiva de género al hablar de muralismo es que todas estas visiones que nosotros tenemos del, del muralismo, de los murales, que se pintaron los de diferentes edificios públicos a partir de la década de los 20, pues muestra siempre una sociedad estructurada a partir de las diferencias de género. Les traje este mural de la, que está en la, en, en la Escuela Nacional de Agricultura en la Exhacienda de Chapingo, porque muestra muy claramente cómo el mundo representado en los murales, el mundo revolucionario, el mundo de la de, del México que está re, reconstruyéndose después de la guerra civil, pues es un mundo de hombres, ¿no? Están aquí los agrónomos, los ingenieros, las gentes, las personas, los hombres que son, digamos, representantes del gobierno, entregando tierras, haciendo repartos agrarios. Aquí están los campesinos, sí. Todo es un mundo de hombres. El, el mundo del, de la, de la, digamos que está de, en la discusión pública. Es el mundo de la política de los hombres. Eso es lo que están representando eh, la mayoría de los murales, es esta visión de un México reconstruido a través de la actividad, sobre todo masculina. Entonces, pues en este esquema, en donde la sociedad, es, la sociedad mexicana es muy conservadora, en donde se piensa que la historia la, la activan, digamos, los hombres, en donde los agentes de cambio son los hombres, pues la mujer tiene pocos espacios para el desarrollo. Las mujeres sí aparecen en los murales, ahorita las vamos a ver, pero les traigo algunos ejemplos nada más de cómo eh, en estos primeros murales de la década de los 20, los que están mostrándose como agen, agentes de cambio eh, dentro de la sociedad mexicana, como es el, los obreros, por ejemplo, son hombres. ¿no? Y eso se repite una y otra y otra vez. Dónde aparecen las mujeres? Bueno, aparecen como figuras alegóricas. Aquí está la Virgen de, de Guadalupe. Es una se llama el mural alegoría de la Virgen de Guadalupe. Aparecen como parte del pueblo, digamos, siempre en actitudes pasivas, siempre en actitudes más bien asociadas a la familia, como o como madres, en maternidades. Muy rara vez y eso solo empieza a suceder hacia finales de los 20, como verdaderas. Eh, participantes activas de la sociedad y eh, en las transformaciones sociopolíticas. En el mural de José Clemente Orozco tenemos a la Malinche, es una alegoría del mestizaje y siendo una alegoría la Malinche, pues es una abstracción. Además, noten también cómo es Cortés el que tiene los ojos abiertos, la actitud dominante, como tomando la iniciativa ella tiene los ojos cerrados, una actitud más pasiva, y esa es la concepción que se tiene del papel de la mujer en ese momento. Es una concepción cultural, por supuesto, es una concepción que tiene con la, que ver con la representación social de la mujer como motivo de lo arti, del arte. ¿no? Las mujeres tienen muy bien codificadas cuáles son los papeles que pueden cumplir en el imaginario artístico. En este que te, vemos es un mural que de Jean-Charlotte que es en el antiguo colegio de San Ildefonso. Incluso podemos ver aquí, como si fuera una pintura renacentista, aquí está Jean-Charlotte. Diego Rivera y Fernando Lear, los tres pintores que están, digamos, mostrándose como los artistas del renacimiento artístico mexicano, pintando los murales, hablando sobre historia, hablando sobre movimientos sociales, hablando sobre política. Y las mujeres siempre como alegorías, como en un papel pasivo, o sufriendo, o siendo víctimas, incluso, ¿no? La mujer también sirve para mostrar los, las, los males de la sociedad. Se le puede presentar, pintar, por ejemplo, como una prostituta en donde se habla de corrupción, ¿no? O se le pinta muchas veces, muchísimas veces, como madre que sufre, como madre que, que está, digamos, siendo víctima de alguna circunstancia. Pero ¿quiénes son los que construyen, los que participan digamos de la idea de construcción de una nueva nación siempre van a ser los hombres. ¿No? Entonces, este es un imaginario en donde las mujeres tienen papeles asignados asignados por la por el imaginario social, asignados por la convención social, pueden ser maestras, por supuesto, por supuesto, este es uno de los grandes íconos de la revolución que nos trajo la revolución, el de la maestra rural, la mujer que es maestra es una mujer que se entrega a su, a su vocación educativa y que rara vez se le representa con familia porque es una mujer solitaria, es una mujer que, se, que no se casó, que no tuvo hijos, sus hijos son sus estudiantes, o mujeres como, materni, como parte del pueblo que aprende o como mujeres que son eh, este, en, en actividad de maternidad. Otra vez aquí lo vemos, ¿no? O sea, ¿quién lleva el arma? ¿Quién está sobre el tractor? Eh, quienes están haciendo, digamos, el papel activo del desarrollo económico y social son los hombres. Así es como vamos a ver cómo se va expresando este papel que cumple la mujer en la sociedad, o bien en estas visiones primitivistas de Diego Rivera, que están mujeres en, el, en, el este, en la selva, asociadas a la naturaleza, con una connotación de fertilidad y más una visión primitivista europea, ¿no? Las mujeres también se van a asociar con la conservación de la, de, la, de la tradición, siempre en los rituales que tienen que ver, pues, con las tradiciones y costumbres mexicanas, una vez más. Incluso ya hacia la década de los 30, cuando las mujeres tienen, pues, eh, Papeles muy este, mucho más eh, vinculados a lo político, por ejemplo, forman parte del Partido Comunista Mexicano, están en, en ligas de artistas de izquierda. Bueno, pues aún así, fíjense cómo en esta, en este, pues en esta representación monumental, quiénes son los que tienen los brazos en alto, quiénes son los que cargan los, eh, las armas, quiénes son los que avanzan, pues los hombres, la mujer va cargando a su bebé. Sí, Es una mujer que participa de la actividad de, de conciencia política, pero es primero es madre y eh, está siempre vinculada al espacio doméstico. Bueno, entonces, en este mundo de hombres, en este mundo en donde eh, la, en los espacios públicos están dominados por los hombres, pues no hay lugares, digamos, tan tan fáciles de, de, de tener para las mujeres. Las mujeres realmente <coughs> tienen que esforzarse más, tienen que sacrificar incluso algunos de sus, pues, de sus eh, formas de vida eh, para poder in, eh, ingresar al, a este mundo de los hombres. Especialmente el muralismo es un, es un, es un espacio muy masculino, porque la revolución en, esos, en los años 20, 30, 40, se asocia con la virilidad, se asocia incluso con unas visiones machistas y hasta incluso pues siempre de tomar las armas, siempre de estar en pie de guerra, y eso está totalmente excluido del mundo de las mujeres. Los artistas revolucionarios no reconocen que una mujer pueda tener estas características para ser incluida en el grupo de los, hombres, de los hombres artistas revolucionarios. Y sin embargo, hubo mujeres que empezaron a pintar murales a partir de los años 30, ¿sí? Eh, son muy pocas las que empiezan a partir de los 30, pero se va inc incrementando el número de mujeres que van a entrar al muralismo hacia los años 40, 50, sobre todo la década de los 60, y en adelante, ya, y, en, y con, ahora en nuestros... En nuestra contemporaneidad, pues tenemos varias artistas muj eh, mujeres que se dedican a la pintura mural. Eh, otra cosa que creo que es importante decir es que el muralismo también se pensaba que era para hombres por el importante esfuerzo físico que requiere. ¿no? Los muralistas se presentaban como, al, como obreros del arte, como albañiles, porque tenían que preparar sus, este, sus pigmentos, tenían que de trabajar sobre el muro, tenían que subirse a andamios, tenían que estar vestidos con overol, o sea, era un trabajo como si fuera, digamos, de pues sí, de, de, de un obrero de la construcción, entre obrero de la construcción y, este, y realmente mucho esfuerzo físico, y se consideraba que las mujeres pues no tenían esa fortaleza física, no tenían tampoco el tiempo para dedicarla a los murales que tomaban horas y horas de trabajo durante el día, porque las mujeres estaban más bien, se pues pensaba que debían estar recluidas en un espacio más privado, más doméstico, y que tenían de que dedicarle tiempo a su familia, ¿sí? Entonces, eh, el ser una mujer artista, muralista especialmente, en, la de, en estas décadas de la primera mitad del siglo XX, pues era realmente una actividad bastante eh, de activismo, casi eh, de activismo, digamos, Feminista. Varias de estas mujeres se declararon eh, pues muy conscientes de su condición de género, algunas de ellas feministas, otras estuvieron, formaron parte y militaron en el Partido Comunista Mexicano. Eh, algunas de ellas también eh, pues lucharon por los derechos de la mujer, por el voto femenino, por la educación de las mujeres y por otros eh, eh, temas de reivindicación de género. Son mujeres que tienen mucha conciencia de su condición de mujeres dentro de un mundo de hombres, ¿no? Tenemos el caso, eh, aquí les voy a enseñar, bueno, les traje fotografías de algunas de ellas, aquí está, ella es Aurora Reyes, la primera muralista mexicana, de este lado tenemos a Marion y a Grace Greenwood, unas muralistas norteamericanas que vinieron a, a pintar a México, aquí, mismo, hasta aquí también tenemos a Eleanor Cohen, que también vino a pintar a México, era una muralista de Estados Unidos. Aquí tenemos en esta esquina a María Izquierdo, que es una mujer, que so, una pintora que sobre todo se conoce por su pintura de caballete, pero que también tuvo un intento de un proyecto mural importante que se vio frustrado y de ahorita hablamos de eso. Aquí tenemos, por supuesto, a Frida Kahlo y a estas eh, que fueron sus alumnas y que participaron en un proyecto de pintura mural en, un, eh, en una pulquería en los años 40, ¿no? Entre ellas está, por supuesto, Fanny Ravel. Bueno, así como hubo artistas muralistas que rompieron, digamos, el esquema, se salieron de estos límites impuestos a la actividad de la mujer, pues también había otras mujeres dentro del ámbito de lo artístico y cultural, como Lola Álvarez Bravo, que era fotógrafa, como Concha Michel, que se dedicaba a la, a la recopilación de la tradición musical mexicana estaba, por ejemplo, pues varias artistas eh, o mujeres extranjeras que vinieron a radicar o estuvieron temporalmente en México, como es Tina Modotti dentro de la fotografía, como son las hermanas Greenwood, como más adelante ya, eh, pues hacia los años 40, llegaron Eleonora Carrington, Remedios Varo. Eh, son todas estas eh, mujeres, Lola Cueto también hay que mencionarla, son todas estas mujeres que se salieron de la convención social. Muchas de ellas se divorciaron, o estuvieron casadas y se divorciaron, o, eh, o nunca se casaron, no tuvieron familia, y eso hacía de ellas, pues imagínense, en esos años 20, 30, 40, incluso 50, pues eran mujeres que hasta cierto punto eran marginadas de una cierta sociedad mexicana muy conservadora, y eso, paradójicamente, pues les permitió llevar una vida donde podían tener, tomar decisiones más, eh, más libres, ¿no? Bueno, las mujeres hasta este momento habían sido sobre todo pues las musas de los artistas, se les pintaba como alegorías, eran modelos en, en la academia, pero no tenían un reconocimiento público de su actividad artística. Hubo muchas mujeres que pintaban en pintura de caballete, Podemos mencionar a Rosario Cabrera, por ejemplo, pero muy pocas se dedicaron al arte público, justo por lo que ya dije, ¿no? porque el arte público se totalmente se pensaba que era para los hombres, porque además involucraba el, intele el intelecto, o sea, eran pintores que tenían unas posiciones políticas y posiciones eh, de discusión pública, pues como intelectuales, digamos. Y a la mujer se le negaba toda esta posibilidad de que pudiera ser un intelectual, que pudiera tener una discusión pública y que pudiera tener posiciones políticas. ¿no? Eh, entre las mujeres que también hay que mencionar aquí están las que ayudaban a los hombres a pintar. Por ejemplo, Jonah Robinson, que era una artista norteamericana que fue asistente de Diego Rivera. Por, por ejemplo, Lucian Bloch, que era otra artista estadounidense que también fue asistente de Diego Rivera. Y que cuando regresaron a Estados Unidos se dedicaron a pintar murales. Entonces, bueno, vamos a empezar nuestro recorrido ¿no? de, para ver algunos de los ejemplos. de, no Creo que debemos empezar, hice cronológico y vamos a ver nada más la década de los 30 y de los 40, porque son eh, realmente el momento en estos años cuando empiezan las mujeres a participar del muralismo. En la década de los 50, 60 y 70 se van a multiplicar las mujeres, aunque nunca llegarán a ser, digamos, un número tan grande como los hombres, pero yo creo que es la década de los 60 donde más por fin ya tiene, digamos, un número importante de mujeres moralistas. Vamos a empezar con Marion Greenwood. Ella, pues, eh, era, era norteamericana eh, de Nueva York. Eh, llegó a México en 1932 y era una mujer activista política, era de izquierda, por supuesto. Generalmente estas mujeres venían a México o estas norteamericanas venían a México porque en Estados Unidos acababa de ser en 1929 la, la, de, la Gran Depresión Económica y eh, sentían que la civilización estaba, digamos, en decadencia, ¿no? Todo este mundo tecnológico eh, que a, aseguraba el progreso, pues se había venido abajo de, a partir de la, de la Gran Depresión y ellas creían que tenían, que habían modelos de sociales pues más humanos y más, eh, más buenos para la humanidad, digamos, eh, como México. Veían en México un país de revolución social y bajaban a México, ahora sí que viajaban a México para conocer otro tipo de sociedades distintas a la civilización de Estados Unidos, de las cuales estaban decepcionadas. Además, México pues, se postulaba como un país con una revolución social y querían ver qué estaba sucediendo con el pueblo, con los obreros, con los campesinos. Marion eh, Greenwood llegó entonces a, a México, aquí conoció a varios de los pintores mexicanos, y el primer lugar donde ella pintó fue en un hotel en Tasco, en Tasco Guerrero. Si se fijan sus representaciones, pues tienen que ver con este nacionalismo de la época en donde se muestra a la gente de esta construcción social denominada pueblo. ¿no? El pueblo de México son estos eh, hombres, mujeres, niños que tienen un, eh, una raíz indígena, que están viviendo formas tradicionales, que tienen actividades artesanales también que están, eh, pues digamos, que le impresionan a Marion Greenwood, y que considera que es en este pueblo donde se pueden llevar a cabo las mejores reformas sociales, ¿no? De, de izquierda, por supuesto. Entonces Marion llega, acompañada después, llega pronto después que Marion, llega su hermana Grace, Grace Green, Greenwood. Estas mujeres eh, llegan a Michoacán porque ahí el gobernador las ofrece murales, pa paredes para pintar. Ellas pintan dos murales, uno, el, el del Colegio de San Nicolás, lo pinta Marion Greenwood, este es solamente un fragmento, pinta a los, a los pescadores del lago de Janitzio, eh, y, y Grace pinta a los hombres y máquinas en el Museo Regional Michoacano. ¿Sí? Vean cómo... Pues son estas, estas pinturas muy pues del realismo por supuesto o sea, siempre mostrando eh, hombres mujeres y personajes de la populares trabajando eh, hablando de la vida económica sobre todo eh, otra de las mujeres norteamericanas que llega en esos años fue Ria Lundi, Ludins este, que ella es de las menos conocidas realmente, pintó un mural en la, eh, en la Universidad de San Nicolás de Hidalgo, es de 1933, está muy, en muy mal estado de conservación este mural, pero todavía existe, se puede ver algunas partes. Eso es algo también que tenemos que, pues, quizá, eh, que lamentar y que ojalá que cambie, ¿no? Que en los murales de ciertas eh, mujeres como Marion y Grace Greenwood, pues están muy muy ubicados y bien conservados, pero la, por ejemplo, este de Ria Ludins, está en un estado de conservación ya a punto casi de, pues, de desaparecer, ¿no? Y como no es una pintora muy conocida, ni es famosa, eh, pues, está un poquillo abandonado, ¿no? Todas estas, la, la mayoría de la información que yo les traigo aquí, la he sacado de estas nuevas investigaciones de... De, de mujer, sobre mujeres muralistas, que sobre todo eh, hay un libro que les quiero recomendar de la, autor, de la historiadora del arte Dina Komisarenko, que reúne las biografías, ella reconstruyó las vidas de, de todas estas mujeres que se dedicaron a la pintura mural. Una de las cosas que a mí me, me importa mucho también decir, como ella lo dice en su libro, es que estas mujeres no tuvieron vidas convencionales, ¿sí?, eh, se salieron de sus casas muy jóvenes eh, se divorciaron eh, eran pues de, rechazadas por la sociedad más convencional de su época o sea una de las convicciones feministas en, el, en los estudios de género es la afirmación de que lo personal es político o sea así como vivieron vidas que que confrontaron las convenciones sociales, también de ese modo, o con esa actitud eh, poco convencional de vida, entraron al mundo del muralismo, un espacio totalmente dominado por los hombres, un espacio totalmente dominado por un discurso de, de que el arte revolucionario implicaba una actitud viril, no y ellas eran mujeres, entonces, bueno es interesante ver cómo fueron adaptando los temas, cómo muchos de sus murales tienen que ver con la vida de las mujeres, como, digamos, como parte, como agentes sociales y políticos, cosa que, como ya vimos, los hombres más bien las metían en un cajón más de abstracciones alegóricas, o como madres, o como detentadoras de la tradición, ¿sí? O sea, de una manera más... Eh, pues más abstracta pensar a la mujer en la sociedad, ¿no? Y más en sus roles tradicionales. Estas pintoras vemos que van cambiando en sus pinturas el rol de las mujeres, ¿no? Eh, las van integrando más a la vida social. Aquí tenemos uno de los grandes proyectos que se hicieron en la década de los 30. Fue, fueron murales que se pintaron en el museo, digo, en el Mercado Abelardo Rodríguez, un mercado que se inauguró durante el gobierno precisamente de Abelardo Rodríguez, que era un mercado muy moderno, era un, es un mercado que está en la calle de Venezuela, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, que se hizo en equipo, en colectivo, estos murales eh, con artistas de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, una liga pues con una tendencia política de izquierda, comprometida, por supuesto, y en la cual estaban estas dos hermanas Greenwood, ¿no? ella es Marion y ella es Grace, y aquí las vemos discutiendo el proyecto con los demás artistas que son, pues, todos hombres. Aquí se destaca sobre todo un gran amigo de estas hermanas Greenwood, que era el artista eh, Pablo O'Higgins. ¿no? Cómo se reparten los muros, qué temas van a tratar, y sobre todo, pues, la función social. Ellas estaban también, como ellos, convencidos de que la, el arte público tenía que cumplir una fu función social de concientización. Y de, y de una pedagogía, digamos, social. Aquí los primeros eh, murales que vamos a ver, está medio mal la imagen, pero yo los invito a los que vivan en la Ciudad de México, a que visiten el mercado Abelardo Rodríguez. Es un mercado abierto pues, a todo público y están los murales ahí, en el mercado. Los pueden visitar. Es más, la gente que está en el mercado, eh, si ustedes preguntan, ¿Dónde están los murales? Ellos te llevan y te los enseñan y todo, porque es un orgullo para la gente del mercado tener estos murales. Están en la, sobre la calle de Venezuela, el Mercado Belardo Rodríguez. Bueno, aquí vemos, eh, eh, Marion pintó este tema que es la vida en el mercado, ¿no? Desde que llegan, los, cómo se producen los alimentos en el campo, llegan a la ciudad, se llevan al mercado, ¿sí? Habla, por supuesto, ella era eh, pues de izquierda, habla mucho de, las, de la explotación. Aquí vemos un capataz, aquí vemos un hombre más como capitalista, de la explotación del pueblo, de las clases sociales. Vean cómo eh, hay una interesante presencia de mujeres entre los personajes que vemos aquí pintados, no siempre con sus rebozos cargados cargando a sus hijos, vean Varias de ellas cargan a sus, a sus hijos y, eh, bueno, y con consignas, eh, pues sobre todo asociadas con el comunismo, ¿no? Son pintoras que eh, uno de los más grandes referentes para estas pintoras, pues es la pintura de Diego Rivera, porque Diego Rivera había logrado estructurar todos estos relatos pictóricos, eh, de una manera como muy narrativa. Aquí otros murales de Marion Greenwood. Aquí la, la, la consigna comunista ¿no? de, la de la unión del proletariado. Vean cómo ellas, incluso habían, algunas de ellas, desarrollado estudios artísticos en sus países de origen. Habían estudiado en, en Estados Unidos y se habían, pues ya tenían una práctica profesional artística y ya tenían pues conocimiento del arte para llegar, cuando llegaron a México, como vemos, pues tienen una importante calidad te, eh, técnica, ¿no? Este también, este es de, de Marion Greenwood también, tiene que ver con el mercado, y también está en el mercado de Abelardo Rodríguez. ¿No? Vean, eh, otra de las cosas que decían para no contratar mujeres es que no pintaban bien, ¿no? no podían pintar bien figuras monumentales, no podían pintar bien en espacios bidimensionales, y bueno, creo que viendo estas obras, pues, hablan por sí mismas, demostrándonos que también eran pues tan artistas como el mejor, ¿no? Eh, eran excluidas con argumentos misóginos, ¿no? Que no podían pensar un tema... Eh, desde una perspectiva, digamos, política, que no podían subirse a un andamio, que no podían eh, aguantar las largas horas de trabajo como pintoras murales, y la verdad es que, pues, por supuesto que sí, solo que era, pues, pues un, un espacio, pues, muy, eh, muy tomado por los hombres, ¿no? Este, es, este es, tiene una historia interesante detrás, este es de Grace Greenwood, es el tema de la minería, también está en el mercado Belardo Rodríguez, y ella se fue a ver las minas en Pachuca, Hidalgo, para poder eh, pues, representar aquí sus murales. Aquí lo que es interesante es que una de las grandes, digamos, este, pues, ideas que se tenían entonces en esa época, es que era de mala suerte que una mujer bajara una mina, que si bajaba una mina podía... Provocar algún accidente o algún desastre iba a suceder. Bueno, pues ella eh, consiguió bajar a las minas en Pachuca Hidalgo para poder, porque ella quería representar la minería en estos, en este, la actividad minera en nuestros murales, y pues eh, digamos que trascendió el obstáculo, ¿no? De ese pensamiento, pues, que estaba arraigado entre los mineros. De, de Hidalgo, y ella cuenta en sus memorias cómo los convenció, cómo lograr a la, bajar a la mina, cómo pudo tomar an, notas y apuntes. O sea, incluso esos espacios de trabajo masculino estaban vedados a, a, la, a, la, a la mirada de las mujeres, ¿no? Entonces, ¿cuántas cosas que estaban establecidas tuvieron que ir rompiendo o tuvieron que ir pues este, buscando la manera de... de de conseguir participar, de poder ver, de poder representar, ¿no? Y aquí vemos otra vez, bueno, pues estos murales que tienen una clara eh, concepción de una visión eh, de la izquierda, ¿no? Estas son de, también de Grace Greenwood, es el accidente en la mina, el accidente en la mina también muy con un trabajo de calidad artística interesante. Bueno, y vamos a, a ver ahora eh, el otro de los espacios donde se pintó el primer mural por una, pin, por una pintora mexicana, que es Aurora Reyes. Aurora Reyes, ahora quizá no suena su nombre, porque en los últimos años, gracias al trabajo de estas historiadoras del arte que han ido volviendo a contar la historia, in, in, integrando a las mujeres eh, muralistas, pues ha estado, digamos, últimamente en diferentes medios de, de, de historia, ¿no? La pintora Aurora Reyes, que nació en 1908 en, en Chihuahua, fue una mujer muy particular, fue una mujer que fue pintora, fue poeta, fue escritora, fue activista, fue feminista, participó al partido, en el Partido Comunista Mexicano, y que su primer mural lo hizo aquí en el Centro Escolar Revolución. Sí, el Centro Escolar Revolución fue una escuela construida en los, al inicio de los años 30, eh, y cuando se propuso la idea de pintar murales, se conformó un equipo de artistas, todos fueron, digamos, elegidos por sus, por sus se hizo una especie de concurso por los muralistas este, que estaban en la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios y entre ellos pues, se eligió Aurora Reyes. Aurora Reyes, es, aquí está su imagen, ella hizo este panel, ahorita se los muestro con más detalle. Aurora Reyes era una mujer pues como les digo, muy particular, ¿no? con mu mucha actividad dentro del espacio público donde generalmente estaban los hombres, y eh, ella fue una de las fundadoras en, en, en la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, eh, era nieta del general Bernardo Reyes, que como ustedes saben participó en la decena trágica y pues... Eh, participó dándole la sonada a mi, a Francis, al presidente Madero. Su familia tuvo que, pues eh, Bernardo Reyes murió en la decena trágica. Y la familia del, de, del, de Bernardo Reyes, pues fue siempre tachada de traidores, ¿no? De traidores. Fueron exiliados una temporada. Eh, entre ellos está Alfonso Reyes, por supuesto. Eh, en fin, tenían un estigma por, por pertenecer a la familia de, de alguien que había sido traidor o denominado traidor y que había participado en la asonada de, de la decena trágica. Finalmente, bueno, Aurora Reyes fue, tuvo que ir ganando su espacio, digamos, dentro de su actividad de, del arte. Ella era una mujer, eh, pues, con, muy, con mucho carácter. Tuvo, eh, tuvo tres hijos antes de los 23 años y a los 23 años se divorció y eh, fue, tuvo que pues sacar adelante ella sola a sus hijos. Ella trabajaba eh, en las escuelas primarias, daba clases de, de pintura, de dibujo y eventualmente pues formó parte del sindicato de, de maestros, también formó parte de la Confederación Nacional de Campesinos, o sea, fue una mujer con mucha actividad política, también fue activista a favor del voto de la femenino, fue activista también feminista y eh, ella pintó algunos murales en diferentes etapas de su vida. Este fue el primero y podemos pues, denominarlo el primer mural pintado por una artista mexicana dentro del movimiento muralista. Sí, es el mural atentado a las maestras rurales y habla de, este, de estos sucesos pues tan, tan trágicos que llegaron a suceder en México cuando se implementó la educación socialista eh, durante el cardenismo y que hubo asesinatos y maltrato a maestros y maestras en el interior de la República porque se oponía a la gente, gente, eh, pues que se oponía a, a que se implementara la educación socialista. Aquí vemos, bueno, que está una maestra siendo violentada por estos personajes que eh, pues, que se identifican con estas fuerzas, digamos, de derecha, que es lo que aquí los niños asustados viendo cómo maltratan a su, a su profesora, ¿sí? Y vean cómo ella, Aurora, elige un tema que tiene que ver con la violencia hacia la mujer, ¿no? Creo que eso es muy interesante. Eh, y que tiene totalmente que ver con sus su propias convicciones políticas. Eh, bueno, antes de pasar a la siguiente, eh, ella misma, ella también escribió un libro sobre su vida eh, como artista, como poeta, y ella dijo que era tan difícil pintar murales, tan difícil que les dieran espacios a las mujeres que ella pintó su primer mural cuando tenía 30 años, su segundo mural cuando tenía 50 años, y su último mural lo pintó cuando ya tenía 70 años. O sea, hubo décadas de, que transcurrieron antes de que ella pudiera seguir pintando murales. Fue eh, Es una de las, pues de las artistas que nos ha dejado testimonios tan muy interesantes de cómo era difícil acceder a los espacios públicos porque siempre se los daban a los hombres, ¿no? Ahora, otra de las pintoras que, que también está pues muy olvidada, casi yo diría que desconocida, es el Eleanor Cohen, ¿no? Es una norteamericana que llegó a San Miguel de Allende y que ahí pintó un mural en, al inicio de la década de los cuarentas. Fíjense también aquí cómo pues es un fragmento del mural, pero predominan las mujeres las mujeres en el, en el digamos en el ámbito público siempre acompañadas de sus hijos siempre eh, con este trabajo de cuidadoras de, de los hijos como haciendo actividades pues, que sostienen la estructura social y familiar ¿no? como de algún modo dignificando su papel en la sociedad y eso me parece importante bueno llegamos a la década de los 40 también ya Habla eh, inicio cuando Frida Kahlo eh, empieza a dar clases en, la, en, este escultor, en esta escuela que, se, que, bueno, que todavía existe y que es muy importante para el desarrollo del arte en México, que es la Esmeralda. Frida Kahlo entra a dar clases en la Esmeralda y ahí tiene un grupo de, unos, de un grupo de artistas que, toda, que desarrollaron carreras artísticas y que todos son muy conocidos, que pues digamos que se pegaron a Frida Kahlo como sus alumnos este, que la seguían para todos lados y que con ellos pintaron algunos murales. El más conocido y el que hay más, mayor documentación visual es este mural que se pintó en una pulquería que se llama La Rosita que estaba en Coyoacán. Frida Kahlo, pues como ustedes saben siempre tuvo ciertas dificultades para, pues para moverse porque tenía eh, pues problemas de salud y ella convocaba a los alumnos que fueran a su casa y por ahí cerca de su casa en Coyoacán y buscaban espacios para pintar. Este fue un proyecto muy pues muy importante en el que estuvieron los nominados Fridos que eran los alumnos de Frida Kahlo y eran Guillermo eh, Monroy, Arturo Estrada, eh, estaba también Fanny Rabel, que es una de las muralistas que también tenemos que, la traje, traje este ejemplo porque tenemos que rescatar por un lado a Fanny Rabel, que después pintó varios murales y que es una artista que nació en Polonia pero que se vino a vivir a México. Y, y por supuesto Frida Kahlo, ¿no? Frida Kahlo como eh, pues promotora de la pintura mural. Ella no pintó los murales, pero ella organizaba a sus grupos de alumnos para pintar murales. Arturo García Bustos también estaba entre los Fridos, ¿no? Vean cómo los, los, están aquí los, los murales, aquí se ven ellos, eh, Frida Kahlo. Eh, una de estas es Fanny Rabel, me parece que es esta, que está aquí. no, no es cierto, creo que es esta que está aquí. Aquí está Frida con Fanny. Sí, otra vez vemos aquí una mujer que se asoma en este mural, ¿no? Eh, el hecho de que se pinten tantas mujer, mujeres en los murales pintados por mujeres, pues ya es dar visibilidad al papel de la mujer en la sociedad mexicana. Y esta, esta pintura mural de la, la, la Rosita, pues ya se destruyó, como todas las que hicieron en, este, en estos proyectos murales organizados por Frida Kahlo. Por ejemplo, se los voy a leer porque no tengo imágenes de los demás. Primero se pintó la Pulfería La Rosita, en 45 pintaron los lavaderos de Coyoacán, en 49 pintaron el Hotel Posada del Sol, y en 1952 regresaron nuevamente a pintar a La Rosita. Eh, todos estos murales han sido, están ya nada más quedan en la memoria porque se destruyen. Ahora llegamos al caso de la del artista María Izquierdo. Ay, perdón, se me... Ya. María Izquierdo es uno de los casos pues, más tristes, digamos, o más eh, sí, lamentables del, de cómo se frustró un mural de María Izquierdo. María Izquierdo es muy conocida, es una artista, pues, muy aclamada, digamos, por, los histori por la historia del arte mexicano, ahora, en su momento no tanto y sobre todo la conocemos por su pintura mural, ¿no? Aquí les puse uno de los de los de los testimonios de María Izquierdo que dice entonces era un entonces era un delito nacer mujer y si la mujer tenía facultades artísticas era mucho peor, ¿no? Frie, eh, María Izquierdo eh, tenía tuvo también una vida pues dedicada al arte pero una vida personal complicada eh, eh, también tuvo que obtener su autonomía porque eh, tuvo un matrimonio en el que no era la trataban muy mal se tuvo que ir de su casa luego se tuvo que llevar a sus hijos en fin toda una vida complicada y tuvo que salir adelante dedicándose al arte lo que todos los que sabemos pues cómo es el mundo artístico pues sabemos que no es fácil no no es nada fácil conseguir encargos eh, luchar por los espacios de trabajo. E imagínense ustedes en la década de los 40 cuando las mujeres, pues para nada se dedicaban a este tipo de actividades y mucho menos en espacios públicos, ¿no? Pues, para ella fue realmente muy difícil conseguir lo que consiguió. Y una de las cosas que consiguió fue que en 1945, el que era entonces el jefe de, digamos, el jefe de gobierno del, de la Ciudad de México, que se llamaba entonces Distrito Federal, era eh, Rojo Gómez, ¿no? Y él le encargó, este ingeniero Rojo Gómez, le encargó un anteproyecto para la escalera del, del edificio de, del ayuntamiento del gobierno del distrito federal, ¿no? Que está ahí en la plancha del Zócalo, uno de los edificios que es donde todavía es el edificio de gobierno de la ciudad. Ahí iba a pintar María Izquierdo. Bueno, pues ella empezó a hacer sus, muy, muy emocionada, muy contenta, empezó a hacer su anteproyecto. Vean, les traje aquí, eh, qué interesante cómo están las mujeres en actividades, otra vez, pues, eh, de la produc de productivas, en actividades siempre de contribución al, a, la, a la vida social y económica del país, ¿no? Es una centralidad de la mujer en estos, en estos bocetos que estamos viendo. Aquí hay otros. Aquí está otra vez la mujer más grande, con más presencia, más, eh, pues digamos, eh, por un lado enseñando los planos de la Ciudad de México moderna y por el otro está este personaje del pasado prehispánico mostrando, pues también este es el Códice Mendoza, me parece, sí, creo que es el Códice Mendoza, ¿no? Como poniendo a la altura, digamos, de los grandes eh, fundadores de la noción de México. Y estas dos figuras que están aquí, que son dos murales que pintó al temple sobre cemento, son alegorías, la tragedia y la música. Estos, estos dos murales los pintó posteriormente, eran parte del proyecto y iban a estar en el techo del, del, del edificio del gobierno del Distrito Federal. Ella los pintó porque dijo, pues como un poco para sacarse la espinita, porque lo, el, el proyecto, así como ella lo presentó, no avanzó, no prosperó y se lo cancelaron. ¿Por qué se lo cancelaron? Bueno, pues, resulta que, se, eso es lo que ha llegado a, digamos, como, como testimonio de esa época, que este proyecto se lo enseñaron, se los enseñó eh, Rojo Gómez, se los enseñó a Diego Rivera y a David Alfaro Siqueiros. Y ellos le dijeron que era un proyecto que no tenía la calidad artística, que el tema les parecía demasiado, pues, mediocre, que no era un tema a la altura del edificio del gobierno de la Ciudad de México. Y entonces le cancelaron el proyecto a María Izquierda. Ella se defendió, por supuesto, escribió una carta al, peri al periódico diciendo que era una injusticia, que ya la habían contratado, eh, pero pues nada de lo que hizo funcionó y ese proyecto mural pues nunca se hizo. Entonces, eh, quedó digamos como un proyecto cancelado, producto de la misoginia realmente, y producto de la pues de este do predominio de los, no solo de los muralistas hombres, sino de Diego Rivera directamente, como caudillo del arte para en estas épocas, ¿no? Estos murales que están aquí, los que están, los que forman parte de, de la UNAM, pueden, pueden ir a verlo. A, al auditorio de la Facultad de Derecho. En el auditorio, uno de los auditorios de la Facultad de Derecho, están estos dos eh, paneles ahí colocados en el estrado y se pueden visitar. Eso pues es una, una especie de reivindicación, ¿no? A este, a este momento en que María Izquierdo perdió ese encargo, ¿no? Era Javier Rojo Gómez, sí. Y bueno, ah. Ya para terminar esto, porque solamente vimos la décadas de los 30s y de los 40s, les traje más que las obras de los artistas, los nombres de estas mujeres que se dedicaron al muralismo eh, en las décadas de los años eh, ya 50s, 60s, 50s, 60s y principios de los 70s. ¿no? Tenemos un poco de todo. Elena Huerta, por ejemplo, eh, era madre, ma, mamá de electa Arenal, era una mujer también pues completamente comprometida con la causa comunista, eh, ella vivió en la Unión Soviética, era una mujer que tenía un activismo tanto político como feminista, son mujeres de mucha fuerza de carácter, son mujeres muy comprometidas socialmente y además artistas y buenas artistas. Elvira Gascón, eh, ella era una exiliada española que llegó, eh, pues, a raíz de la Guerra Civil Española en la década de los 30. Pintó en conventos, pintó en iglesias, pintó en, en edificios públicos, privados. En la década de los 50, 60s y mucha de su obra, lamentablemente, está destruida. Tenemos a Lucien Bloch, que ya les comenté que era asistente de Diego Rivera. Tenemos a Rina Lazo. Una pintora guatemalteca, nacida en Guatemala, pero que pintó varios murales en México. Fanny Rabel, que como les comenté, formaba parte del grupo de los Fridos y que después pintó, eh, por ejemplo, en, este, en el Deportivo Israelita, porque ella era judía. Está Regina Raúl, que también llegó como exiliada española, pero muy niña y se desarrolló como artista en México. Por supuesto, conocidísimas, Leonora Carrington y Remedios Varo, que pintaron murales. Leonora Carrington tiene un famosísimo mural en el Museo Nacional de Antropología que está dedicado a los mayas, es una especie de mural medio mitológico, mágico, con connotaciones de magia y mitología. Pues eh, está Olga Costa, que era la, esp la esposa de José Chávez Morado y que era pintora de caballete, pero que también hizo pinturas Digo, murales con mosaico de, de, de, color, de piedras de colores. Eh, tenemos a Lilia Carrillo, que es parte de la generación de la ruptura y que es una artista que se dedicó a la abstracción y que también hizo murales abstractos. Patricia Quijano, Nadine Prado, Silvia Pardo, Valeta Swan, todas ellas comprometidas con, la, con el arte público, con la pintura mural. Algunas de ellas pintaron en el Museo de Antropología, que es donde hubo un espacio importante en 1964 cuando se abrieron las salas del Museo de Antropología y que pintaban pues, temas que tienen que ver con cada una de las salas. Bueno, ¿no? Entonces, esta, esta lista que se ha ido pues, construyendo con el esfuerzo de estas historiadoras del arte que tienen una perspectiva de género, va a ir creciendo porque cada vez se conocen más experiencias, más artistas, que participaron y que su obra pues, se olvidó y que ahora con los nuevos trabajos de investigación se han ido pues, restituyendo el valor y la importancia que tienen en, el, en, el, en la historia del muralismo. Y bueno, contemporáneamente vale la pena decir también que pues, ya hay muchísimas pintoras, eh, afortunadamente muchísimas pintoras muralistas que forman colectivos y que... Eh, pues eh, abren espacios para la voz y para la actividad de, de, este, de estas mujeres que pues que tuvieron todas estas que hemos visto en estos en esta presentación digamos abrieron el camino para que las que están ahora trabajando pues tengan mejores condiciones de trabajo y sobre todo más reconocimiento no Muchas gracias. Querida doctora Eitzel, qué maravilloso ha sido que justo hoy, que es 25 de noviembre y conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, sí. podamos escuchar todas estas eh, referencias de mujeres extraordinarias, de artistas que fueron dibujando a la par, pues, Justo no solo la historia del arte de nuestro país, sino en, como decías, en esta pedagogía social, eh, uh -huh. su quehacer también nos va demostrando cómo, cómo hemos ido abriendo camino. Me dio muchísimo gusto que nos recordaras a la grandiosa Karen Cordero, aquí le mandamos un saludo por si nos está por ahí. Ella, ella Entonces, es de las que abre camino en el campo de la historia del arte. Sí y es extraordinaria, y le mandamos un beso. Si nos sí, yo escuchando. también. Ojalá que nos eh, esté viendo, Karen. Sí, que nos vea, que nos vea pronto, para que también se anime pronto a ser nuestra invitada en este espacio, oh, sí. querida doctora Itzel, sería fabuloso. Así como sí, ha bien. sido eh, muy enriquecedor eh, estar contigo y reconociendo Cómo a través del muralismo nuestra historia se ha contado de diversas maneras, con la temática, con los personajes, con los artistas y el día de hoy pues que hemos hablado del de el quehacer de las mujeres. Tenemos por aquí una pregunta de eh, una chica que nos dice, si puedes por favor volver a comentar cómo se llama el libro que nos has recomendado. Les recomiendo, se los enseño, miren, aquí lo tengo. Se llama, se ve al revés, pero se llama Eclipse de Siete Lunas, Mujeres Muralistas en México. Es, la autora es Dina Comisarenko, y es una edición de la Universidad Iberoamericana, de la UNAM también, y de la, de la Editorial de Artes de México. Aquí en este libro hay... Eh, fotografías, la trayectoria de cada una de estas mujeres. Ella, eh, esta Dina, sí se va a hablar de mujeres que trabajaron más en los 60s y en los 70s Se los recomiendo mucho como un material, digamos, eh, pues muy contemporáneo, porque este tipo de estudios sí había, está también Elizabeth Vázquez Gómez, está, bueno, la propia Karen, está hay varias historias del arte que hablaron de artistas mujeres, ¿no? Pero, pero del muralismo, de mujeres muralistas, realmente hay poca información, hay poca información. Hay un, hay un historiador del arte que trabaja, Elvira Gascón, pero el libro de Dina Comisarenco reúne, digamos, todas estas voces para la reivindicación de, como dices Liz, estas mujeres que sí realmente fueron extraordinarias, porque tuvieron que enfrentarse en buena medida pues, a, la, a la sociedad de su tiempo, ¿no? que las rechazaba, las rechazaba por dedicarse al trabajo de hombres, por haberse separado de sus maridos, por no haberse casado, por te, tener o no tener hijos, o sea, todo lo que hacían era, digamos, escrutado por la, por la, la sociedad conservadora de su época, y para ellas no fue fácil, no les daban trabajo, eh, las las tachaban de malas artistas, de malas madres, de malas mujeres, ¿no? Entonces, sí fue un con, continuo, pues, enfrentarse a una serie de, pues, de juicios sociales y, sin embargo, pues, salir adelante, ¿no? Ellas y entre ellas, pues, también podemos mencionar a las que ya dije antes, Tina Modotti, Lola Álvarez Bravo, Lola Cueto, ¿no? No fue fácil porque, además, Frida, la propia Frida Kahlo, que durante muchos años era la esposa de Diego Rivera, ¿No? Olga Costa, la esposa de José Chávez Morado, Tina Modotti, la amante de, eh, al, de Edward Weston, o sea, era esta es, condición de la mujer de verla como apéndice del hombre o como amante o como musa, pero no en su propia autonomía como profesionistas, artistas, pues qué es lo que ellas, este, pues por, el, por lo que habían trabajado y, del, y se habían esforzado igual o más que los hombres, ¿no? Y, y bueno pues eso también pues hay que reconocérselos no su tenacidad tenacidad y su, su trabajo que siempre claro. lo pusieron por delante uh -huh. y para todas nosotras que eh, el día de hoy estamos eh, participando en como decías no la vida privada se volvió un ejercicio eh, político y hoy por hoy estamos participando no solamente eh, en este ejercicio político de estudiar, de reflexionar, de, de, de tener una opinión diferente y de poder compartir con todos y todos los que seguramente visualizarán este video, sino que además estamos eh, ejerciendo nuestro libre derecho hoy por hoy como mujeres de podernos reconocer no solamente, eh, no somos artistas, pero como individuos. Y creo que eso es muy valiente que podamos revisar con este tema y siempre que se hable de las mujeres abriendo paso en algún campo de la sociedad. Muchísimas gracias, doctora. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Podamos aprovechar este espacio para algún otro comentario, querida Lau. No, al parecer, de de no pacientes? hay manos levantadas ni escritas en el chat. Muy bien, bueno, pues eh, eh, nada agradecer. Tu, tu infinita eh, siempre apertura para platicarnos de este tema que ha sido muy enriquecido. Muchísimas gracias, doctora, por este ciclo de charlas en torno al muralismo. Todas las pueden encontrar en el canal de YouTube de Comunidad Cultura UNAM y eh, podemos retomar, por supuesto, todo lo que nos has compartido. Muchísimas gracias. Gracias, querida Lau. Gracias a, a Cultura UNAM. Y, por supuesto, a comunidad. Muchas gracias. Yo también agradezco a Lau, a comunidad, a Cultura UNAM y a todos los que han estado siguiendo este ciclo de, de charlas sobre el moralismo mexicano. Gracias a usted, doctora. Y siempre es bienvenida a Comunidad Cultura UNAM. Gracias. Gracias. Entonces, para quien quiera retomarlo, recuerden que seguimos en el canal de YouTube, de Comunidad Cultura UNAM, y por supuesto que a la doctora Itzel. No sé, querida doctora, si ¿sí podemos seguirte en algún otro espacio. Eh, pues ahora, ah, bueno, voy a hacer el anuncio que también eh, el 10 de diciembre eh, voy a, vamos, vamos, hay un ciclo de conferencias sobre el moralismo en el antiguo Colegio San Ildefonso, son los sábados, si ustedes entran a la página del Antiguo Colegio de San Ildefonso, ahí van a encontrar pues, la información de las conferencias. A mí me corresponde mi participación el 10 de diciembre y voy a hablar sobre la, la, la conquista en los murales de José Clemente Orozco pintados en la, en la Escuela Nacional Preparatoria, que es el Antiguo Colegio de San Ildefonso. Y bueno, también podrán ver otras conferencias sobre los murales que están en el, en el Antiguo Colegio de San Ildefonso. Pues muchísimas gracias, seguramente estaremos por ahí siguiéndote. Gracias. Y eh, pues un abrazo, muchas gracias y hasta pronto. Hasta pronto, hasta pronto, gracias. Hasta pronto, gracias. Hasta pronto, chao, gracias a todos. Adiós.